Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo 6 pilotos animados que por diferentes razones deberían tener su propia serie animada. Les recuerdo que esta es una tercera parte, los links de la parte 1 y 2 los pueden encontrar en la descripción. Si les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber en los comentarios. Ahora sin más, continuamos. Para esta tercera edición, comencemos con este divertido piloto llamado Beleantina Art Time Travelers. Aquí Conocemos a dos chicas muy entusiastas en la cultura pop que trabajan en la última tienda de venta de DVDs de California. Pero para sorpresa de su compañera, resulta que su amiga de alguna forma ha logrado construir una máquina del tiempo, por lo que deciden hacer de las suyas con ella. Este piloto es de la autoría y producción de Only Late junto a New Ford Digital y fue estrenado el día 14 de junio del año 2016. El mismo recibió muchísimo apoyo en su momento e incluso esta autora posee una campaña de Patreon donde se mantiene activa creando nuevo contenido. Además de esto, posee un tema principal, compuesto por The Living Tombstone, a quienes recordarán de producciones de Five Nights at Freddy. En la descripción del video les dejaré el link del piloto junto a su tema principal. Continuando con los pilotos, ahora hablemos un poco de Dead End un corto animado de Cartoon Hangover. Esta fue una sorpresa bastante curiosa. Aunque su estilo de animación no sea el más atractivo, al principio pronto esto pasa a segundo plano al sumergirte en su mundo, donde cada suceso es más absurdo que el anterior, con un genuino humor que logra mantenerte allí. Este proyecto fue estrenado el día 26 de junio del año 2014, y el mismo es creado por Hamish Steel. En él nos encontramos a Norma, Barney y Pluxley, conviviendo dentro de una curiosa casa donde comienzan a ocurrir sucesos extraños. Luego de que presentan extrañas fallas con el internet, se manifiesta un fantasma que intenta materializarse en el mundo real. Al final de este corto nos percatamos que las cosas paranormales apenas están comenzando, y que seguramente tendrán mayores dificultades con el pasar del tiempo. Una animación bastante interesante de la que particularmente me encantaría seguir viendo más episodios. Maybe later, but I need to get off the internet. Like now! Offline. Back in a row. No results found. Oh for God's sake. The internet can't be that big. Continuamos con uno de esos tantos pilotos prometedores que tiene Nickelodeon, pero que lamentablemente no han tenido la oportunidad de ser aprobados. Y estoy hablando de un proyecto cancelado por Nickelodeon llamado Dugion Travelers, un proyecto lleno de fantasía y algo de tecnología con un humor bastante natural. Este piloto vio su salida en el año 2017, pero curiosamente no se encuentra en el canal oficial de Nick Animation como otros cortos, pero sí que lo puedes encontrar en las fichas técnicas de pilotos de Nickelodeon. En Wikipedia. Según parece, el equipo creó esta animación y contactó a un tercero llamado Alex Meyers para que pudiera mostrar el video. Esta es una comedia mágica bastante interesante, de la cual me habría gustado ver un poco más de lo que tiene para ofrecer. Al igual que las otras animaciones, en la descripción de este video pueden encontrar el link para verlo. Right, dog? multimodal yeah. <laughs> Continuando con Nickelodeon, les traigo la balada de Via and Cat, una hermosa animación en un mundo celta donde conocemos a dos aventureros en busca de una piedra mágica llamada Piedra Lunar, que podría permitirles cumplir sus deseos. Este particularmente fue uno de mis favoritos. Posee una hermosa animación, muy fresca, de la mano de una gran aventura. Quedé deseosa de ver aún más de este proyecto y creo que es el objetivo que debería buscar cada piloto. Esta animación fue estrenada el día 9 de junio del pasado 2018 y pertenece al programa de cortos animados de Nickelodeon. Es una lástima que tan prometedora animación aún no tenga luz verde para comenzar, pero ya sabemos que Nickelodeon no toma las mejores decisiones. Volviendo con los cortos animados de Cartoon Hangover, tenemos a Manly, una animación creada por Jesse y Justin Muggingham. Este piloto fue bastante peculiar, aunque al principio tal vez te impresione un poco con su violencia, la verdad es que resulta ser bastante interesante, ya que Manly, su protagonista, al parecer no posee ningún interés real en nada, aparte de ser de agrado de su padre, el dios emperador del universo. En esta pequeña historia tenemos que en algún lugar del espacio, algunos individuos desean a adorar a un dios diferente llamado Ice No Ice, dios de las visiones. Ante este evento, el emperador envía a su hija a ayudar a su hermano, quien no salió muy bien de una teletransportación, y a eliminar a este nuevo dios y sus seguidores. Aquí percibimos algunos planteamientos de conciencia de Skinny Rippet ante sus acciones, pero nuevamente no parece tener ningún remordimiento por haber eliminado a personas inocentes. Definitivamente, una propuesta bastante interesante con algunos matices que tal vez te harán recordar ahora de y que sin lugar a dudas merecería tener su propia serie animada. Para el primer puesto me encantaría presentarles este piloto animado llamado Blue Hilda, un proyecto estrenado el día 23 de junio del presente año 2019. Aquí nos encontramos a una pequeña bruja que resulta ser la resurrección de la más poderosa bruja que ha existido, solo que para su ritual agregaron accidentalmente un amor azul. En esta historia Blue Hilda luego de 10 años desea poner sus conocimientos a prueba teniendo una aventura en el bosque, pero tendrá algunos problemas cuando su querida mascota es atrapada, por lo que deberá poner a prueba sus conocimientos para salvarla. Sin dudas, una fabulosa animación, muy fluida y divertida, con algunos aires de antiguos cartoons. No es de extrañar que haya recibido varios premios hasta el momento y tan positivas reseñas en tan poco tiempo. Este corto fue creado por James Surge en colaboración con Tid Mouse Inc. Por el momento, su creador ha comentado que le gustaría continuar el proyecto, pero seguramente tomará un tiempo. Por ahora, solo Podemos disfrutar de su piloto de 8 minutos en su canal de YouTube, el cual pueden encontrar en la descripción. Ahora, aunque ya terminamos con los puestos de este pequeño top, me gustaría hacer un par de menciones especiales, que aunque personalmente creo que no dieron todo de sí como pudieron haberlo hecho, vale la pena mencionarlos. Primero tenemos a Chainsaw Richard, un corto creado por Christopher Reinman, estrenado el día 17 de julio del año 2014. Aquí tenemos a un chico llamado Ramses, quien junto a un pequeño fantasma desean colarse dentro de un cine. Tiny Ghost, el fantasma, lo logra con bastante facilidad, pero no será la misma situación para Ramses, quien tendrá que enfrentarse a diferentes y peligrosas situaciones para lograr su cometido. Para finalizar, les dejo este pequeño corto animado llamado Rocket Dog, creado por Mel Roche estrenado el 2 de mayo del año 2013. Aquí tenemos a un perro llamado Rocket, quien presenta serios problemas gástricos y que hará pasar a su dueño por diversas situaciones un tanto absurdas pero bastante divertidas. Creo que este proyecto tal vez no dé para una serie como tal, pero sí que sería divertido que sacaran varios cortos. Creo que así funcionaría mejor. Como todos los anteriores, les dejaré el link en la descripción para que puedan verlo completo. Antes de irnos, me gustaría hablarles de Beautiful Halo, una tienda online con las mejores sudaderas de cartoons, anime, videojuegos y más, con envíos a todo el mundo. Checa el link en la descripción con dos códigos de descuento. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que todo esto es mi opinión personal y pueden concordar o diferir conmigo. Los invito a escribir su opinión de estos pilotos en la caja de comentarios. En la descripción les dejaré los respectivos links para que puedan ver los episodios. También les recuerdo seguir el Facebook oficial del canal para más noticias cartoons. Y les dejaré mi Instagram por si desean conocerme un poco mejor. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Darn Toons.